escuchen para los seguidores para los nuevos seguidores para los que vienen y para los que se van a venir dentro de poco muchas cosas y muy buenas nuevos contenidos más vídeos de investigación más videocríticas que hay un par que tengo que hacer sí o sí las tengo que hacer ahora Estoy en el rol de papá Estoy... Con la meme, Con la madera No tengo mucho tiempo como para hacer videos gente Pero les agradezco el cariño y de estar ahí el estar siempre visitando mis videos Viendo lo que hago El contenido Y se vienen muy buenas cosas Para esta mitad de año Buenas cosas, buenos contenidos buen material como le dije tutoriales <coughs> eh, gameplay no porque ya no hago más gameplay pasó mi época eh, se vienen contenidos de meter este meterle mandarle caña como dicen a alguien a un par de canales especialmente a uno de una señora bastante ignorante que no sé cómo puede haber esa gente pero hay en YouTube y le vamos a dar le vamos a dar le vamos a dar porque merece lo merece y además de todo eso lo, todo lo que es corazón de mi canal que lo hago con mucho cariño para ustedes para ustedes mientras tanto mientras resuelva algunos asuntos que digo tengo teniendo, teniendo pendientes por aquí lo dejo con buenos videos Siempre con el, el, el canal actualizado. Con buenos videos. Y bueno. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Pórtense mal. Y no. No hay mucho más que, más que decir. Nos estamos viendo en un próximo video. No se pierdan este video que sigue a continuación. Está espectacular. Hasta pronto. Los quiero mucho. Suscríbanse, den, comenten, den su me gusta y no den su no me gusta, porque den un me gusta, como siempre fue, el canal de César es el canal de ustedes.